Seguimos hablando con Mar, nuestra amiga enfermera que espera a su segundo hijo. En esta ocasión nos cuenta qué cambios son normales y qué cambios debemos consultar durante el embarazo. Lo, que, lo, que te, lo normal es si tienes durante el primer trimestre sobre todo pequeñas pérdidas hemáticas, muy, muy escasas, eh, mucho, bastante menos que una regla, eh, son normales. Cuando las tienes ma mayores es cuando es importante ir al médico. Eh, has de ir al médico, por supuesto, por ejemplo, en el primer trimestre cuando tienes náuseas y no hay manera de que mantengas ningún tipo de alimento dentro de ti, es importante ir porque te tienen que poner tratamiento para evitar los vómitos y la deshidratación. Eh, luego, eh, con respecto a las manchas en la piel, pues esto, una buena protección solar. Eh, hay gente que se le oscurece la línea alba, gente que no, gente que le salen manchas y personas que no. Esto ya depende también de cada mujer. Eh, los cambios de la mama, del útero y demás son todos también normales. Pasamos, las molestias de la espalda también son importantes para nosotros porque además tenemos la curvatura nuestra, se pronuncia muchísimo más debido a los cambios fisiológicos del embarazo. Entonces esas molestias de espalda, la zona lumbar, son súper normales. El problema que tenemos es que las embarazadas no podemos tomar cualquier medicación que pueda tomar una persona no embarazada. Con lo cual nuestra mejora, nuestra recuperación se basa más en el reposo. Hay que controlar siempre, por ejemplo, el tema de la diabetes. Bueno, que ya la controlan con el embarazo, el tema de poder eh, hacer una hiperglucemia o una hipoglucemia. Eh, las hipotensiones o las hipertensiones también hay que controlarlas mucho. Y, por supuesto, si tienes una, hiper, una hipertensión arterial o una hiperglicemia, que es el aumento de la glucosa en sangre, pues sabes que tienes que consultarlo con tu ginecólogo o con tu matrona. Porque eh, el embarazo siempre hay que tener todo bien controlado o todo lo más bajo control posible de cara a evitar complicaciones que puedan influir en ti o en el pequeño.